Hola YouTube, este es mi primer capítulo y les voy a enseñar a rotear el Galaxy S. para empezar y después voy a ir poniendo Run y cosas así. Ya, ¿qué va a hacer para empezar? Vamos a apagar el equipo. esto funciona en rey 2.3.6 yeah. eh, con la tecla de power y la home va a entrar en modo recovery ahí podemos sacar la power y dejamos mantener la home entramos en modo recovery ahora vamos a apply Update Form SD Que es la segunda opción Y aquí vamos a poner La que les deje en la descripción del video El mismo nombre del archivo okay. Y le da la tecla Home Y ya Que había listo el, el root Ahora vamos a reiniciar. Se está prendiendo el teléfono. La primera vez va, va a tardar harto en prenderse. Y vamos a ver si realmente está el robot. y ahí está, si sí, está hecho el root de superusuario luego vamos a actualizarlo a actualizar el, el superusuario con el Super user, actualizar, actualizar. En de la descripción del video les voy a dejar las ventajas y la desventajas del root. No, desventajas no solo ventajas, porque no se sé ninguna ventaja. está precisando. Ya, listo bueno, ese fue el video de de hoy, te enseñé a rotar su teléfono Galaxy Ace, con un programa que se llama Ace Ginger Rot, en la descripción les voy a dejar el link amigos, yo soy Androfanático suscríbete, dale like, agrega favoritos y nos vemos